bueno vamos a contar a la gente, el Juanchi tuvo un pique y mire cómo está recogiendo pesca, pesca a mano no. ¡eh! me rompiste la caña Juanchi Juanchi ahora me va a pagar una caña ahí en el Y bueno, me lo que tengo que armar De bueno copo ¿eh? yo le vi el lombo. hay cosa copo uh matungazo boludo me ¿No querés copo bueno juanchi decime tu experiencia de la pesca a mano decime un matungo con pesca a mano porquería esta a ver, mostrámelo. ¿Qué es Matungo? Matungazo. Bueno, gente, acá pescamos Matungo con, con línea de mano, así que seguimos pescando. Ahí está enredado.